Para esta noche el Powerball tiene un gran premio de 35 millones de dólares. Y aprovecho para recordarte que Powerball ahora es lunes, miércoles y sábado y tú podrías ser el próximo ganador o ganadora. La Loto Cash tiene esta noche 1.880.000 dólares y la doble revancha cuenta con 125.000 dólares.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 Ahora comencemos con el sorteo del Pega 2. Boleto hermano. Y mucha suerte, Puerto Rico. Primer número. Es el 6. El 6. Segundo número. Es el 6. Repite el 6. El número ganador en el Pega 2 es el 6. Seis, 6, seis, el 66. Continuamos con el sorteo del Pega 3. Mucha suerte. Y nos preparamos para recibir el primer número que es el 1. El 1. Segundo número. Es el 9. El 9. Tercer número. Es el 3. El 3. El número ganador en el Pega 3 es el 193, el 193. Finalizamos Puerto Rico con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte mi gente. Y recibimos el primer número que es el 1. El 1. Segundo número. El 3. El 3. Tercer número. Es el 6. El 6. Último número en Pega 4. Es el 2. El 2. El número ganador en el Pega 4 es el 1, 3, 6, 2. El 13, 62.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 y LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en DonelidaPuertoRico.org. Con el auspicio de Home Confidence, Home Decor y el mercado de juguetes.